Ah. <risa> Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en Explorando Ando. Ya saben, como siempre, yo soy la fresita del barrio. Eh, hoy vengo muy contenta. Está conmigo Jorge Domínguez Cortés. Bienvenidos. Jorge, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal amigos? Sorprendido porque no no me di cuenta de cuando estábamos o cuando entramos al aire. Eh, ahorita nos, nos avisaron que ya estábamos al aire. Pues es que, eh, eh, o sea, nunca, nunca se me había voz. ocurrido. Me agarraron comiendo palomitas. Nunca se me había ocurrido que esa música de la cortinilla de introducción al programa suena como bien hippie, bien como. Me recuerda como la época Gogo -Go y todo eso. Déjame te adelanto el contenido de este programa que está bien padre. Porque, ¿ves que murió hace poco Jean-Luc Godard, uno de los grandes cineastas, antes, cineastas ¿sí? de marcadores de toda una etapa en el cine por sus técnicas, por sus historias, por. También por su crítica cinematográfica, porque de hecho, Jean-Luc Godard inició criticando el cine y, de, y una frase muy eh, específica de él dice, eh, Jean-Luc Godard hacía cine cuando hacía crítica y aún haciendo cine, seguía haciendo crítica de cine. Entonces, ¿sabes? Esa es la magia que tiene el cine, que estés atrás o estés adelante o estés en el proceso de creación, tienes que seguirte preparando y tienes que seguir eh, viendo, leyendo, haciendo mil cosas, porque si no, te sobrepasa. Digamos que eh, Jean-Luc Godard realmente tiene varias películas que a mí me conmueven, vamos a hablar de una de ellas que es El viento del oeste, del este. eh, es una película de caballos. Y también vamos a hablar de otro cineasta que murió hace poco que se llama Jorge Fons, eh, que bueno, entre sus películas más destacadas está Rojo Amanecer y El Callejón de los Milagros. Mucha gente la recuerda porque pues con esta película salió a la luz la actuación de Salma Hayek, una de las grandes y de aquí de México se pasó a Hollywood. Entonces vamos a hablar de, de estos dos cineastas. Eh, para empezar, ¿qué te parece Jorge si empezamos con Jorge Fons? Entonces, bueno, vamos a hablar de, de, de algunas de sus creaciones. ¿Qué te parece si iniciamos? Eh, con ¿Qué prefieres? Rojo Amanecer o El Callejón de los Milagros Yo prefiero Palomix Palomix, un sabor de película, claro que sí eh, Nuestros amigos de Palomix, recuerden amigos Tienen una tarjeta de lealtad Y ahí ca con cada visita van juntando sus sellitos Y al juntar seis sellitos, pues te ganas unas palomitas medianas de mantequilla Oye, ¿esta tarjeta de lealtad puede servir para mi novia? <risa> Mira, ten tu tarjeta de lealtad Yo te voy a ser leal, cada que te venga a ver Me das un sellito A los seis sellitos tengo la posibilidad de no ser leal Y luego otra vez otro sellito. Uy, si así funcionaran las relaciones Imagínate Gran idea, gran idea de Palomix ¿ven? Cuando palomix sus novios o no novias les pidan lealtad Háganle su tarjetita de lealtad Ten mi amor ¿Qué, qué es esto? La tarjeta de Una lealtad. tarjeta de lealtad Cada que me vengas a ver Claro te doy tu sellín. ¿Qué película? ¿Cuál te impactó más? Yo creo que El Callejón de los Milagros. Fíjate que tiene una estructura bien interesante porque eh, es una estructura poco común. Primero inicia con eh, la perspectiva de, de historia de tres personajes, tres personajes principales. No sé si te acuerdas de ellos. Uno de ellos es eh, un personaje… Estos tres personajes están bien construidos, están construidos sobre arquetipos, porque conforma valores, virtudes de cada uno de estos tres personajes. Uno de ellos es justamente eh, el dueño de la cantina, donde tiene un hijo, pero tiene una preferencia homosexual. Creo que es una de las películas que se adelantó a su tiempo para abordar este tipo de temas tan polémicos, y sobre todo desde la perspectiva del macho mexicano, ¿no? El, el señor es dueño de una cantina a donde acuden varios hombres a embriagarse, a jugar dominó y eh, pues se va desarrollando toda la historia a partir de que llega un ayudante que es así como afeminado y este, pues justamente todas estas historias se dan porque todos viven en una vecindad que tienen en común el callejón, ¿no? una calle, callejuela de, del centro histórico y también… Eh, aborda eh, la otra perspectiva de Alma, el personaje interpretado por Salma Hayek, que tiene una mamá que se dedica a leer las cartas, que es supersticiosa, que casi ni la toma en cuenta, no la está formando realmente o educando como, como se debería de educar a las mujeres. Eh, más bien cree que su hija ya tiene asegurado su futuro porque es bella. Es una muchacha muy bonita y dice, mi hija es bella, la voy a casar con un buen partido y ya chingué, ¿no? <ríe> Cómo se dice. Y la otra historia, la otra perspectiva es justamente de eh, una solterona, eh, Susanita, no sé si, si te acuerdas Susanita de este… Susanita tiene un ratón, <ríe> un ratón chiquitín. Y este personaje me llamó mucho la atención porque es sumamente idealista, eh, vive en el romanticismo, eh, vive esperando un amor platónico que evidentemente nunca va a llegar… Ella ya está pasadita de años, no ha encontrado ese amor y, en, y, y pues tiene asegurada su vida porque recibe rentas, rentas justamente de la vecindad, pero pues eh, todo el dinero que ella recibe pues lo va perdiendo precisamente en aras de cumplir este amor romántico, platónico, con un muchachito igual de la vecindad, pues que solamente le está sacando el dinero. ¿Cómo, cómo, cómo ves est esta estructura, Jorge? Muy interesante, fíjate el callejón, el callejón de los milagros es una de las películas que rompe, que rompe estereotipos, eh, presenta o proyecta por primera vez de forma muy muy abierta eh, la homosexualidad. También um, esta parte de, de la idealización de la vida, de la vida de, de la gente eh, que vive en situación de, de escasez económica. Y la, la, la trama me, me resulta bastante acertada porque no puede haber otro desenlace más que el que eh, nos presenta Jorge Fons al final de la película. No cuentes el final. No cuentes no, no, no el final. Cuento. Voy para allá. Las tres, las tres historias que, que van que van entrelazadas y, y, y van entrelazadas, evidentemente, um, expresan, expresan un sentir cotidiano. De, de todos eh, aquellos que tienen una aspiración a una, a una mejor vida El amor, el amor que nunca llega y que es esperado eh, Al sobresalir por ser hermosa, únicamente por ser hermosa y el lograr los sueños perdidos o no logrados a partir del fracaso familiar, como lo es el dueño de la, de la eh, cantina. cantina. No recuerdo el nombre del actor, es un actor muy conocido aquí en nuestro país, evidentemente galardonado, con, con bastante eh, presencia. Don Rú hace el personaje de Ron, Don Rú, Ernesto Gómez Cruz. Ernesto Gómez Cruz, por favor, discúlpeme señor, Ernesto Gómez Cruz, eh, un, un, un actor… De, de gran talla, el eh, Salma Haye, como tienes razón, María Rojo, eh, Bruno Vichir, eh, un actor que también me agrada mucho, que, que, que apenas salió en una película no tiene no tiene tanto, eh, ¿cómo se llama el, Bruno, el actor? Bruno Vichir. Bruno Vichir, no el otro, el amigo de Bruno, ahorita te digo… Este, que también Juan, Manuel le, Juan Manuel como Bernal como chava Juan Manuel Bernal que lo recuerdo mucho en Hasta Morir en la Habitación Azul eh, Juan Manuel Bernal también muy, muy, buen, muy buen actor una película interesante de los años 90 Um... Y aparte, ¿sabes? Aborda un problema social que hemos vivido en México. Bueno, esta película es de 1994, pero es un problema ya que venimos arrastrando de muchas décadas atrás, que es la migración a los Estados Unidos. Y justamente ellos ven interrumpido este amor porque pues Abel necesita conseguir un empleo, entonces ha decidido que se va a ir a los Estados Unidos de mojado para trabajar, hacer dinero, regresar y ya con esos dólares que hizo en, en Estados Unidos, pues casarse con ella, la quiere bien, eh, no quiere como propasarse con ella, la, pues, digamos que hasta cierto punto la respeta y sí es un amor pues verdadero, ¿no? Y Ideal, un, un amor ideal. Sí, porque es el primer amor de ella, ella ellos están muy jóvenes y bueno, eh, pues así son las cosas, la, la vida real, quiere, las tragedias… El punto es que él quiere ser digno de ella y por eso se va a conseguir fortuna uh -huh. para regresar. Y le promete que va a volver. Le dice, yo en un año vuelvo, me caso contigo. Se va a los Estados Unidos, la deja y bueno, eh, pues en esta soledad su, su madre opta por comprometerla con un hombre mucho mayor que, que Alma… Eh, con la esperanza de que, bueno, es un hombre rico y, y pues la va a dejar asegurada y protegida y la empieza a convencer, le dice, mijita este muchacho ya no va a volver, eh, no pierdas tu juventud, no pierdas tu tiempo, hay que, hay que afianzar, ¿no? Y entonces eh, Alma se casa <ríe> y oh, tragedia, ahí viene la primera tragedia, bueno, muere ¿cómo? su esposo. Pero aparte ni siquiera logra casarse, no la no, deja no. vestida y alborotada <ríe> con el traje de novia y todo. Y pues en realidad pues ni siquiera hereda nada, porque digamos que este era un joyero, era un joyero. Y pues no le da tiempo ni de cambiar su testamento, ni de nada, muere, muere súbitamente. Sí, y aquí, pero perdón, perdón, aquí entra otra historia, la historia de la mamá de Alma, interpretada por, por María, María Rojo, Rojo, que ella piensa, la mamá piensa, que a quien le van a pedir eh, la mano es a ella. Ah, sí, y ahí hay es, una competencia una, una, una entre trasera. madre e hija. Sí, entonces la mamá piensa que el, que el joyero del barrio… La, está pretendiendo, la está pretendiendo a ella. La está pretendiendo a ella, cuando en realidad a quien pretende es, es a su, es su hija. hija. Entonces sí hay un conflicto muy fuerte ahí porque la mamá pues tiene que dejar de lado sus sueños para que la hija sea la que, la que mmm, salga del medio, básicamente es eso, es salir, buscar o encontrar el el gancho que te libere, que te saque del Callejón de los Milagros. Pero sí es cierto, es muy importante ahí ese trasfondo del personaje de María Rojo eh, como la mamá de Alma, porque viene la desilusión de verse a sí misma como una mujer ya vieja, que ya no es atractiva para los hombres mayores de su edad y que… pues. Ni modo, o sea, tiene que decidir entre ofenderse o lanzar a su hija y que, que se case con el joyero. Sí, además a, habría que darle a María Roja una, una, un premio especial por la caracterización, esos chinos horribles que trae, Dios la perdona, porque no sé cómo lograron… De, no, no, de verdad, o sea, si es respetable la, la caracterización, se ve pero nefasta, la pobre mujer. Pero pero vamos, así era el personaje, eso me refiero, claro. ¿no? Y perdón, nada más te quería decir, yo creo que… el, el, el, el el cineasta francés ah, Jean-Luc Godard. Jean Godard. Que no era no francés, era, ¿sabes? No, era, no, no era francés. Era suizo. Era suizo, pero bueno, espérame, Este no no criticaba, construía a partir… De, de su la, experiencia De su experiencia, visual. de lo que no le gustaba, ¿no? Lo, de, de lo que no gustaba. O sea, esto no me gustó, yo lo voy a hacer a mi manera. No, y aparte, ¿sabes algo interesante de, de su biografía? O sea, era un tipo nada estable, eh, pasó del del consumismo total de Hollywood al maoísmo, eh, que es así como el lenismo, comunismo, todas estas corrientes políticas de compartamos todo y todo, así bien loco, y del maoísmo, se desentendió del maoísmo y volvió otra vez como a, a, a otra etapa de su vida y su cine se ve muy reflejado por to todas esas etapas internas y de construcción eh, intelectual que él tuvo, no de a través de la experimentación, obviamente, de pasar de un… Y, y no le daba pena, o sea, yo siento que él era como muy… pues cambié de idea, o sea, conoce a una mujer que fue su, su primer pareja, se divorcia pocos años después, conoce a otra actriz, se vuelve a casar, se divorcia, es así como tan cambiante como el mar, no sé, es un tipo bien loco, pero también bien experimental. Siento bueno, que su vida fue su propio experimento, su propio experimento pues el y lo plasmó mano, en el cine. Pues así éramos cuando éramos nómadas, o sea, el, el problema fue cuando nos volvimos sedentarios. El Callejón de los Milagros representa la aspiración de una vida mejor. Eso es lo, eso es lo que representa el Callejón de los Milagros. Eh, se, va, se va a Abel a los Estados Unidos, eh, Alma está soñando con la idea de que por ser bonita va a lograr todo, eh, Doña… Tiene a su amiga que… yo fíjate que siento… hay una escena en donde sale Alma y su amiga así vestidas como naquitas, bueno, era un era lo que se usaba en la moda en los noventas, y se ve un poco como el personaje icónico de Jacaranda y Nacaranda, uh -huh. que años después hicieron comedia, pero se ve así muy parecido, como más que el chicle, ciertas actitudes de barrio, de, de, de calle, que, que, que aportaron pues, en el lenguaje corporal en esta película. No sé si sepas, pero esta película está basada en un guión literario, bueno, en una novela literaria, escrita por Nagib Mahfuz. Eh, en realidad, esta historia estaba ambientada originalmente en el Cairo, en Egipto. Eh, Egipto tiene algo de similitudes en cuanto a, a la cultura mexicana, no sé si sabías. Eh, son ambos, tanto Egipto como México, países como un poco fracturados, porque la diferencia de clases es marcada. Y eh, las construcciones sociales a, a través de los barrios, a través del, del ambulantaje, de cómo se desarrolla el comercio, son muy parecidas. Y bueno, esta, esta historia que originalmente estaba bien, ambientada en el Cairo, la adaptó José Luis Leñero eh, para hacerla coincidir con, con México, con la Ciudad de México, con eh, un, el Centro Histórico, que es el, el centro de la ciudad, y con estos, este, pues estas vecindades que son muy muy icónicas. Eh, vemos la resolución también de Susanita, a la cual justamente la mamá de Alma le lee en, en esa escena de las cartas, le dice, va a llegar a ti, a tu vida, un amor. Y bueno, conoce a un muchacho en la, en la cantina. En la cantina, sí, también actor ya reconocido, no recuerdo su nombre. Eh, en la cantina de Don Rulito, y justamente ella piensa que eso es lo que pre predecían las cartas, y se empieza a crear su historia de romance en su cabeza y o oh, oh, choque con la realidad, ¿no? En realidad nada más le estaba sacando el dinero, eh, le roba, le roba su dinero y pues al final la deja pues con un trauma, ¿no? Con un, un, un impacto muy fuerte que ni, le, porque sí, le grita, ni eres atractiva, ni eres bonita, ni eres deseable para, para un hombre, ¿no? Escenas bastante fuertes. Eh, si no han visto en ningún momento de su vida esta película, tienen que verla porque es, es clásica, es del cine, bueno, del nuevo cine mexicano, 1994. Y vale la pena, vale la pena ver la, tanto la estructura de construcción como la puesta a cámara, que es el lenguaje como, como el director decidió contar. La historia, las tomas, eh, el encuadre a los rostros y las expresiones de Salma Hayek. Cuando ya está trabajando en el burdel, bueno, toda esa construcción de tapices rojos, este los vestidos, la música, el piano, toda esa ambientación, los cigarros. Sí, y sí. precisamente, bien atinado, el género de esta película, pues es drama urbano. Vamos a, a pasar a la siguiente película, Rojo Amanecer, Jorge. Y... Una película de más polémica políticamente porque fue de las primeras películas en abordar un tema que estaba vetado y censurado por el gobierno de México, sobre todo en el 68, La Matanza Estudiantil, en Tlatelolco, y eh, la forma narrativa como la aborda es bastante interesante, desde el título que no sé si sabías, pero bueno, tuvieron Lo muchas, cambiaron varias veces. Lo cambiaron varias veces y aparte tuvieron varios problemas para eh, lograr llevar a, al estreno esta película. Sí, estaba vetada. Y bueno, les llaman enlatada, estaba enlatada, no se podía estrenar. Rojo Amanecer, de nueva cuenta, repite, Bruno Vichir, repite, eh, María Rojo, Héctor Bonilla, un excelente actor, más que de, más que de cine de teatro, pero excelente, excelentísimo actor. Eh, la historia del 68, contada a mi punto de vista de forma magistral. Representó una antes y un después de la cultura política mexicana y esta película, Rojo Amanecer, que tenía previstos otros títulos, eh, identifica, el trama, identifica el, el, el trama del 68 en un departamento de Tlatelolco Igual, de nueva cuenta, la actuación de María Rojo, magistral, Héctor Bonilla, como siempre, o sea, donde pongas a Héctor Bonilla es Héctor Bonilla. Eh, Bruno Vichir, también con su juventud, una excelente interpretación, me, me hace reflexionar siempre esa película, me, me, me mueve bastante, me mueve. Yo no viví el 68, yo nací en 1970, pero mi papá, que eh, trabajaba muy cerca de ahí, de Tlatelolco, eh, nos comenta cuando vimos esa película. Mi, mi papá fumaba. ¿eh? Ese día que vimos la película de Rojo Amanecer, se echó una cajetilla de cigarros. Nada más imagínate, una cajetilla de ver, o sea, lo impactante de la historia de la película. Y mi papá me decía: Pues sí, así tal cual, hijo. Yo pasé, yo estuve ahí, tal cual lo estoy viendo en la pantalla te puedo decir que es básicamente lo que yo viví. Entonces, pues ver a mi papá fumarse una cajetilla en dos horas, pues pues sí. Es enti impactante. Entiendo que le pegó y que, que sí era muy real. Entonces, esa película sí me marca, mm, sí la recomiendo, evidentemente, es, es una… Eh, ¿Sabes? Aparte creo que es un trabajo de mucho esfuerzo, porque tuvo que realizar las filmaciones a escondidas a hurtadillas porque el gobierno estaba realmente muy represivo con lo que se grababa, se filmaba, de lo hay que mucha se hablaba. Historia, hay mucha historia atrás de la película. Evidentemente fue una película de muy poco presupuesto. De hecho, Valentín Trujillo eh, tuvo que aportar dinero y gracias a él fue que se le puso ese título Rojo Amanecer y así como esto pues muchísimas anécdotas ya terminada de editar de, de grabar el esfuerzo de todos los actores de los extras y todavía esperar al estreno y que la pospusieran pospusieron el estreno un año para, para que saliera la película y obviamente bueno ganó varios premios entre ellos eh, en el festival de los o de Berlín eh, ganó este un premio eh, mejor dirección mejor actor eh, mejor historia. Sí, la verdad es que Rojo Amanecer eh, debe estar en la, en la historia de todas nuestras, en nuestras familias y debemos verla a partir de la construcción sociopolítico-cultural de nuestro país. El 68 representa un antes y un después para, para todos los mexicanos, vale, vale mucho la pena. Los albañiles, esta película es de 1976, interpretada por… Ignacio López Tarso, no me encanta, la, sobre todo la puesta a, a cámara, la puesta a escena también es algo difícil de entender, porque siento que se ha estigmatizado sí. y ha, ha generado como un perfil de cómo deben ser eh, los albañiles sí. de cierta clase. Les ha generado segregación cultural. Pero aparte, o sea, es algo curioso. Dicen que la realidad crea el cine. También el cine crea la realidad, claro. ¿sabes, Jorge? Expresa de manera cotidiana la vida de un sector social, pintada de manera magistral, si tú lo quieres ver de esa manera, eh, pintada de manera magistral porque el sector poblacional de la construcción uh, tiene muchos mitos, ¿no? Entonces yo pienso que esta película está fundada en mitos, que después se volvieron realidad como parte de la identidad del mismo sector de albañiles muy mal pero bueno pues así así fue <risa> así lo interpretó así el fue. público la audiencia y pues contra eso pues qué se hace no también este algo importante de decir de esta película es que también está basada en una novela homónima de José Luis Leñero sí, entonces los albañiles. Eh, trae muchas eh, la película inicia también es como de un género eh, criminal porque inicia con el asesinato de un velador y que, de la construcción ¿no? entonces empiezan a interrogar a cada uno de los albañiles, los albañiles van sacando tanto sus debilidades como sus valores dentro de cada uno de estos interrogatorios y pues lo que se busca pues es llegar con el responsable, no les voy a decir quién, vean la película si les parece. Sí, y además eh, hay que ver a Ignacio López Tarso, siempre es Ignacio López Tarso, esa presencia donde lo pongas, incluso desde el profeta Mimi hasta eh, Macario, Ignacio López Tarso siempre es Ignacio López Tarso. Eh, pero sabes, o sea, bueno, difiero un poco con tu opinión porque siento que sus actuaciones son radicalmente opuestas, o sea, lo podemos ver en el vestido de novia como un señor de clase, como un señor bien vestido, con propiedad, y también interpreta, es un actor muy multifacético, porque interpreta a la perfección un señor de clase alta y un albañil. Sí, a eso me refiero, o sea, la, la, la, la, la interpretación de Ignacio López, o sea, siempre vas a saber qué es Ignacio López Tarso. Por Pero, sus rasgos, a eso me refiero. Eh, digo, lo descubres. Pero… Pero, Pero el pues, rango son, actoral es, impresi es, impresionante. es impresionante. Bueno, pues me despido, se me fue el tiempo. Qué bueno, muchas no. gracias, Fanny, por tu invitación, como siempre. Amigos, ya saben, suscríbanse y síganos en redes sociales. Cualquier comentario, ahí estamos. Hasta el próximo lunes.